Muy buenas a todos y a todas, soy Adrián Juste, portavoz de Tortesambur Chasot, y en este vídeo voy a intentar hacer un resumen del segundo pleno extraordinario de marzo que se celebró el pasado jueves 14 a las 10 y media de la mañana. Para poder entender un poco lo que pasó en este pleno, conviene que veáis el resumen del pleno anterior, del pleno de, del lunes, porque acordamos en junta de portavoces que se nos tenía que dar cierta información que pensábamos que era necesaria. Y finalmente el miércoles se convocó a las también 2 y media, 3 de la tarde, un pleno al día siguiente, jueves, a las 10 y media, pero la información que se había adjuntado no era suficiente. Aportaba cosas nuevas, se adjuntó la solicitud de, del alcalde para que solamente le pagaran de la nómina, lo legalmente establecido, el correo del Ministerio de Hacienda diciéndole que estaba cobrando de manera irregular, pero no se aportaban todos esos informes de intervención sobre, por ejemplo, por qué se había aprobado en el Pleno una asignación económica, que era a todas luces eh, irregular. Debido a esto, el jueves hicimos a las 9 y media una nueva junta de portavoces y ahí volvimos a transmitir casi todos, todos los grupos políticos exactamente lo mismo que dijimos el lunes. Faltaba información, que estábamos en el mismo caso, se había prometido que se iba a juntar y esa información no había aparecido. Lo que se hizo fue aportar un taco así de información, de informes de intervención, de secretaría y demás, y explicarnos durante una hora todo lo que se suponía que ya teníamos que haber estudiado los días anteriores. Pero como toda la información se aportó una hora antes del pleno, un taco así, pues lógicamente necesitábamos tiempo. Tanto Totes Amburchasot como el resto de los grupos políticos para estudiarlo. Desde el equipo de gobierno se argumentó que toda esa información ya existía previamente, pero no quiere decir que ya tuviéramos acceso a ella, que la tuviéramos que recordar, que tuviéramos que ver qué información faltaba y cuál no, y que viéramos la relación que había entre todos esos informes para poder sacar una conclusión. Y eso fue lo que manifestamos luego en el Pleno. Desde Totes a Burchasot mantuvimos exactamente la misma propuesta, una reducción del 10% para el salario de todos y todas los concejales y concejalas del Pleno, en lugar del 4,58%. Dado que no hubo consenso, de nuevo, como ya pasó en el Pleno anterior, y además, tanto Izquierda Unida como el Partido Popular también votaron en contra cada uno por sus motivos, no hubo consenso y para el Pleno, en principio, iba a ir la propuesta original del equipo de gobierno, una reducción del 4,58% para el equipo de gobierno y del 9,5% para la oposición. Sin embargo, en la comisión que se celebra previa al pleno, el equipo de gobierno finalmente propuso que su propuesta original, con la que intentó establecer un consenso con todas las fuerzas políticas, una reducción igual para todos los cargos electos del 4,58%. El equipo de gobierno la votó a favor, pero nosotros y nosotras mantuvimos la misma consigna. Votamos en contra porque lo que buscábamos era el 10%. Cuando llegó el pleno, así lo expusimos claramente. Votar en contra porque pensábamos que todavía falta información para esclarecer el asunto del salario regular del alcalde, porque en 2014 no tiene que abonar nada, qué pasa con las retenciones del IRPF, que también salen del erario público y el alcalde no está obligado a abonarlas qué responsabilidades hay que pedir, tanto de cargos electos como de funcionariado y un largo etcétera. Y por otro lado, votar en contra porque lo que pedíamos era una reducción del 10% para todos los cargos políticos. Y por eso votamos en contra, no porque estuviéramos en contra de una reducción salarial. Finalmente la propuesta salió eh, con el voto favorable del equipo de gobierno y de Ciudadanos, y así es como acabó el pleno y cómo en principio acaba esta, esta situación. Ahora solamente nos queda continuar estudiando todo ese taco de informes que tenemos. Un taco así, a ver si esclarecemos las dudas eh, que teníamos. Y nada, si tenéis dudas, eh, ya sabéis, hablad en la caja de comentarios, exponerlas y nada. Nos vemos eh, hasta el próximo vídeo.